Hola, me llamo Diane. Hola, me llamo Natalie. Hola, me llamo María Belén. Y hoy vamos a cantar Muéstrame tu gloria. los siervo te oirá yo fui consagrado en tu altar, no importa los hijos de Elí, porque yo nací para adorarme, cuando el sacerdote se duerma, y la multitud se despece, aunque nadie quede. go! es el Cuando el mundo se Cuando el mundo se